aprender como dice Mujila Discritia tocando fondo a su orden, buenas noches okay para poner a de una denuncia no, o sea, oye oye yo sí, ¿sí? voy a pescar a a para que tú escuche un poco que me el sábado domingo y oyera música, oye la música hoy hoy. eso es donde la viola que mataron el, el hombre que mataron en, en cuarentena allá arriba ahí en, en San Pedro en ¿Eso, es, eso es en en en, en donde ajá en aquí sí, en San Pedro en San Francisco de Macorís, en el barrio San Francisco, sí, aquí, aquí, aquí. en la calle, ah, yo en la calle, activa, en la parte de, de San Pedro, oye, la, esta es la viuda, con ¿está escuchando? Yo escucho ahí como un escándalo, sí. Ajá, ah, ah, hay amaneces, mía. hay una boca oh, de la escuela, este es un punto ahí, que baja el puerto de Norte abajo, y la policía, ellos le avisan cuando vienen, y sigan, a las seis de la mañana, estaremos el domingos y allí a el sábado noche domingo y a la noche también, o sea, que la Lo es mismo, también. ¿no? yo vivo aquí a la mamá bajito de ¿eh? él y aquí se oye hoy, yo vivo en la gastón de Lime, y en la caso no se duerme o sea que tú, perdón tú vives en la gastón Fernando de Língua y eso queda ajá. en la zona para arriba dos espérate espérate espérate mi amor para, para yo porque yo conozco bien esa zona para yo pues, pues ubicarte ¿Eso es después de la capilla donde está la capilla San Pedro o antes? ¿Eh? Todo ese barrio hay. ¿Eso capilla, toda esa parte arriba del barrio San Pedro? Sí, ¿Por con la con la con la... ¿Cómo se dice la otra ¿Hasta la Ajá. ¿Y por ahí se sube y también se sube por la... Lo... Por allá. Sí, yo sé, la Salomé Oreña... Sí, sí, yo vivo aquí, a la de la noche, la noche y los vecinos, eso no fue de hoy. que yo no te porque me siguieron, de pero cuando yo estaba ahí, yo iba a yo estaba... Entonces, ustedes llaman a la policía, ¿y qué le dice la policía? ¿Qué le dice...? De llámar, la policía se un porque yo ya, cuando yo vine, yo dije de que la policía va? <risa> Ajá. ¿Cómo? Porque le han de la sociedad y ellos se a que vengan a la hora de las seis que hicieron, van a 3, las 4, las 5. Y van a estar las de la mañana, yo bebiendo. ya que he no Ya se van a que ya estamos aquí Ya no vamos, ya vamos a esa. a las 3 de la mañana, hoy. Eso fue un entonces yo me pregunto, ¿y la Junta de Vecinos? ¿Y la Junta de Vecinos? los miembros del Falpo? ¿Y los grupos ¿Y los miembros del Falpo? Entonces, usted es la única mujer que se atreve. No hay hombre por ahí que se atrevan a denunciar eso de... Bueno, ahí está la denuncia. Vamos a hacer un llamado a la policía. Gracias por utilizar este... Yo le voy a dar el número a usted de un oficial. Usted me va a llamar a las nueve para que ese oficial usted lo llame. Yo esta casa yo le no, yo se, no se preocupe soy. para que usted, como eso está todos los días, para que usted llame mañana en medio del escándalo ese. Ok, claro Voy a pues. ver si en medio de la pausa tengo la oportunidad de enviárselo el número. Yo lo voy a anotar, voy a estar llorando. Muy bien. Ya okay, no Dice, muy bien, yo lo tengo aquí. No, déjame guardarlo. Muy bien. Okay, claro, claro. anótame este número, mi tenido director, para que esto no se pierda. Ese registro y que está ahí arriba. Miren lo que dicen ella. No puedo decir la, lo, lo, lo fuerte que ella declaró. Dice ella que hay ahí un un lugar donde se venden sustancias ilícitas que amanecen, bebiendo, fiesta, un colmadón, fumadera, juca. Hay de todo. Y dice ella que cuando le llaman le avisan. Mira, viene por ahí, vienen. ¿Cómo que dicen los muchachos de los barrios? Vienen los monstruos, por pues, retirar los monstruos, los monos, no recuerdo bien. Y se van. Y ellos amanecen, bebiendo, fumando, juca, droga y todo. Y el COBA. Y el Ministerio de Interior y Policía. Y medio ambiente y el departamento que tiene que ver con eso y el ayuntamiento y todas las entidades que tienen que ver con el manejo de la contaminación sónica. y Hay otro tipo de contaminación también. No hay nadie ahí entonces. No, porque eso que tú mencionas no lo voy a mencionar el nombre de ellos porque eso es lo que ella dice que van a cobrar y que le avisan. Yo lo menciono aquí cuando me cierran esto, llega, llega la información, primero cierran el programa primero y después llegan ellos después. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. No puede ser pendejo en este país. Bien, voy a dejar eso ahí. Durante el fin de semana, y yo voy a venir entonces con el guión nuestro rapidito. Se dieron varios acontecimientos y yo voy a producir un análisis sobre esos acontecimientos. Incluso, señor director, yo le voy a enviar ahora dos, dos cortitos. que cuando yo se lo pida en el momento del análisis, a ver si es posible. Porque me he estado dando cuenta que estamos transitando un camino muy peligroso en este país. Y todo lo que yo he analizado aquí, que se lo he advertido, se ha dado para que no diga que no se los dije.